Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Acuario. Les voy a desarrollar su rueda solar de eh, julio 2020 para Acuario. Bienvenidos al canal Mariposa, Monarca, Tarot. Acuario. Dicen que a veces es más necesario el intelecto que los sentimientos, ¿ok? Donde va el sentimiento, el sentimiento, y donde va el intelecto, el intelecto. Hay momentos que hay que ser así, que hay que ser más, más mental que emocional, ¿ok? Pueden estar habiendo, es la casa 1. yo soy, imagen, cómo me veo. Te puedes estar mirando, ya sea defendiendo algo, como tomando... Soluciones respecto a algo, ok, como también puedes estar, eh, como decir, al acecho en algún plan que tienes, ves, al acecho de algo, que quieres lograr algo, pero que te gustaría que fuera eh, rápida la cosa, también puede ser. Ten cuidado con los altos y bajos emocionales, porque si sí, esos conflictos es donde te dicen, no te dejes llevar por el impulso emotivo porque no estás bien, sino más por los numeritos, pensar, analizar, antes de reaccionar, ¿ves? O antes de tomar una decisión. Comunicación rápida te pueden también, te pueden llamar de una manera inesperada para ti. Papeles te pueden llegar a la mano de forma inesperada para ti. ¿Ok? Consejos financieros, consejos también puedes Estar tú brindando. Es lo que miro. Que seas tú quien brindes consejos a alguien financiero o algo así. ¿Ok? O darle un buen consejo a alguien que esa persona puede. Eh, si sigue como le habla un caballero de espada, ¿sabes? A una persona. Si siguen como él habla, las cosas, las pautas que él te hace analizar. No es que él te diga tienes que hacer esto. No. Él te va a desglosar las cosas y te va a decir: Este camino te lleva así, así, así. Este camino te, es una persona así es esa energía, y creo que seas tú quien estés dando ese consejo a alguien, si esa persona se deja guiar por lo que tú estarías explicando, esa persona puede llegar al éxito, ¿ok? En la casa 2 te veo una indecisión ahí, también hay un tema emocional o un tema de condicionamiento, de la forma tuya de pensar que tienen que ser las cosas así y se te puede estar presentando las cosas así pero la persona no toma decisiones sabiendo qué tiene que hacer. Casa los recursos, posesiones, valor, autoestima. Okay, recuerden que este es el eje 2.8, que es también recursos compartidos con otras personas. Te pueden pedir un dinero, te pueden pedir así algo. ves Y tú refrenarte para no, eh, no tomar decisiones eh, que sabes que no... Tú no estarías como de acuerdo con placer a esa persona o, o ayudar a esa persona. Una cosa así. En la casa, ¿ves? en la casa, en la casa de comunicación pienso, digo, vibro, viajes cortos, hermano, te sale un ocho de espadas aquí, ¿ves? hay algo que tú no quieres mirar. Así que si de ser así se te hace falta, te hace se te hace necesario que te replantees la situación que sea más mental que emocional. Porque hay algo, dos cartas que tengo aquí con los ojos vendados. Hay algo que tú no ves o hay algo que tú no quieres mirar y empiezas con un caballero de espadas y el caballero de espadas termina con todo titubeo. Es directo, claro y conciso, ¿ok? Y enfrenta las cosas con inteligencia, poca diplomacia, pero bueno, imagínate tú. Algo que en esa casa se te da repetidamente o repetitivamente en forma de círculo, ¿ok? En la casa 3. Conversaciones incluso donde tú te sientas como indefenso, indefensa o que plantees algo donde tú te miras como la víctima, ¿ves? Como algo así. Respuestas que no te ayudan o puede haber interferencia en la comunicación con alguien que a ti te interesa, ¿ok? Cosas así también puede ser. caballero de espadas sea la situación que sea caballero de espadas justicia claridad mental desafío enfrentamiento dedicación entendimiento de los temas discernimiento y voy a acción caballero de espadas Dace. en la casa 4 te veo eh, cuatro de oros de cierta manera yo veo como que pueda ver con estas cartas así yo puedo ver que hay alguien que está sin trabajo ok, que está en cierto bloqueo, puede tener cierto, cierto dinerito, cosas así, pero realmente la persona puede estar pensando, preocupado, preocupada por perder esos 3 kilos que tenga guardado, pero si sí veo aquí como una necesidad, ves, de, eh, de, cómo decir, de romper un bloqueo, yo lo, aquí si sí lo miro como un bloqueo, pero sin embargo te dicen que si tú tienes negocio, ese negocio ha, ha declinado, ha, ha, ha bajado eh, o cosas así, ha, ha caído. Te sale el sol a casa 5, la casa de creatividad, diversión, coqueteo, aventura, niño. Se te dice que amigos, okay, amigos pueden ser personas importantes para ese proyecto tuyo. Te dicen que saques a la luz esa luz, ese sol, esa, esa luz que tienes, ese poder creativo y esa intensidad, esa pasión que te quema. Que no te lo calles, que no te encuadres, ¿ok? Porque hay cosas que tú puedes estar mirando que te contrarían. Pues no te fajes, ni con tu mente, ni con la situación que sea, fluye. ¿Ok? Noticias de embarazo o un niño. O actividades que, recreativas entre niños también se te puede estar presentando en esa casa. Un amor o una, un, una gran amistad o un amor se te, se te acerca. Casa 5, casa de coqueteo y romance. Puedes comenzar un amor o un, una aventura de forma rápida, de forma que no te lo espera. Ok, en la casa 5. Pero sí, ya te repito, si eres un, una persona que te dedicas a negocio y has estado, tú sabes, en crisis, y cambiar, no sé qué, sé creativo, sé creativa. Mira bien tu, tu, tu proyecto que sea y ponle de lo que, esa claridad que tienes, de esa intuición, de ese esa, esa pasión. Y si es necesario tocar puertas, no te encierres. Tienes personas que te pueden ayudar. Tienes personas que te pueden aconsejar ok despierta no te me quedes en esas cuatro paredes ni en eso de que es imposible esta situación es difícil no sé por dónde entrar ni por dónde salir te sale el sol una persona que puede ser leo puede ser muy importante para ti en ese proyecto que tienes puede haber eh, lo que te decía con los niños en la casa mira la casa 6 en la casa 6 eh, te sale la reina de copas pasión digo Compasión, ok. Se te puede mirar como un líder o alguien, eh, una jefa, un jefe, alguien así, alguien con autoridad. Está dispuesto, ok. Está como, es como decir, eh, brindarte su mano, ok. Pero también esto, esto voy a decir: eh, depende del servicio que hagas como empleado, que mires bien tus límites porque te puedes estar desbordando ok, que también pienses en ti yo veo como que puede haber un romance para ti para los hombres la mujer es casada y para las mujeres el hombre está un poco todavía herido, un poco tú sabes, llaviado no, no se decide a, a, a enfrentar lo, que, lo bonito que están sintiendo ustedes me estoy saliendo de las casas. Estoy leyendo por cartas. 3, 4, 5 cartas. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se hace necesario recreación. Tocar el mar. Tocar la naturaleza. Compartir con grupos. Compartir con personas mayores. También. O una gran amiga. Ok. Una gran amiga también puede ser. Que compartas con ella. En la casa 7 te sale un amor. Sale amor. Sale amor y te llega de forma inesperada. Estoy mirando cartas aquí de rápido todo, así como. Y de repente, tiempo acuario. Y de repente, ok. Probable que haya un embarazo, varón. Probable que haya un embarazo. Noticias de un embarazo. Pero aquí también la sociedad a la que tú te. A la que tú te. Eh, te unas te acerques yo veo aquí probabilidad de progreso en sociedad en grupo ok una nueva una, una conexión que puedas estar teniendo desde hace rato consejos financieros eh, desde hace rato o una conexión que te que te beneficia en esa casa casa 7 que es la casa de las asociaciones la, las colaboraciones esposo, matrimonio, socios, divorcio. Yo no veo divorcio aquí. En todo caso es posiblemente embarazo. ¿Ok? Una, una, puede ser un hombre y una mujer. Personas muy importantes para ti en esa casa que te traen prosperidad, que te abren la vista, que te abren los ojos, que te abren el, el norte. ¿Ok? En la casa 8, eso también es matrimonio. Eh, pero también es asumir responsabilidades. Okay. también es asumir responsabilidades eh, y, y un tanto amar, brindar amor y cartas de compasión, de amor de cultivar el amor también como si te toca recoger en el amor porque tú te has, has, eh, te has enfocado en sembrar en esa esfera pues será tu tiempo acuario en la casa 8 tú le das la espalda al pasado le das la espalda a alguna situación que te ha traído un poco Tú finalmente, mira, dos de espada, ocho de copas. Tú, le das, tú vas a decidir lo que tengas que decidir en esa casa dos. ¿Ok? Porque tú le estás dando la espalda, ocho de copas. Tú le estás dando la espalda al pasado. Tú estás dando la espalda a un proyecto que sabe que ya terminó. Tú estás mirando tu verdadero horizonte delante de ti. Tú vas a tomar nuevos riesgos. ¿Ok? Sí. Puede ser... Lo mismo, que termines de forma mental, de forma emocional, como que te traslades. Una nueva recolección, reco una nueva relocación. En la casa 9, graduación. Estás estudiando filosofía, religión, estudios superiores, publicaciones, viajes. Viajes al extranjero, ¿verdad? viajes largos extranjeros. Bueno, aquí yo, yo lo mismo miro, te gradúas, ¿ok? Te gradúas. Con esa templanza, te gradúas. Es importante, interesante y quizás necesario conexiones con personas extranjeras. Hay un proyecto, hay un algo aquí o puede estar tú, no sé. Si tienes alguna creencia donde te reúnes con distintas culturas, también puede ser personas de distintas culturas. Pero sí, en esa casa se te hace necesario la comunicación abierta, la comunicación... Eh, intelectual, conversaciones y comunicación que sean de cultivo, más que de ruptura, de desafíos, o no. Se te dice que una, lo bueno y lo malo, ¿ok? Lo bueno y lo malo, que tengas eh, equilibrio en todo lo que hagas. Personas extranjeras te son importantísimas, Acuario. ¿Ok? Conexiones con el extranjero te son importantísimos. Entonces, estás estudiando. Qué bueno. Es una carta de triunfo. Es una carta de mucho investigar, de mucho analizar, pero de mucho estudio. Pero te trae, pero te, pero te gradúas. Terminas con éxito. ¿Ok? Templanza, paciencia y equilibrio en lo que hagas en esa casa en la casa 10 te sale mira, el 10, el rey de varas eso es lo que tú muestras vocación, éxito vocación, éxito, vista pública estatus bueno, ahí te sale puede haber un líder ¿ves? un líder que se asocia a ti y te representa pero también puede haber un amor puede haber alguien interesado en tu persona pero es indecisa esa persona Sí, puede haber alguien que tú le interesa, pero se calla. Es indecisa. Y esta persona puede ser extranjera. Ok, no obstante, por tu diligencia, por tu poder de, de liderazgo con los grupos y así. Por tu eh, eh, autoridad, por tu conocimiento, por, por ser una eh, persona... Eh, intuitiva y con poder de, y con conocimientos para transformación, ¿ves? Para traer la transformación a lo que sea. Te sale un rey de varas. Te sale corona en esa casa. Eres coronado o eres coronada o eres bien visto o bien vista. ¿Ok? Como también te digo, una persona extranjera o una persona con una autoridad puede ser un buen representante para ti o algo hace por ti en esa casa, casa de la vocación ¿ok? alguien, te, si tú me estás teniendo, es posible un romance, un amor, algo así en puerta que tú muestres tanto para el hombre como para la mujer lo estoy mirando, la mujer puede que sea un poco espiritual, un poco mística, el hombre no, el hombre veo que sea mayor que tú y que sea un hombre que se mueva ¿Ok? Ese romance que yo estoy mirando. Ok, en la casa 11 te sale trabajo. En la casa 2, 8, la casa 11, que es la casa de los grupos, las, los clientes, las metas, los deseos, los ideales, trabaja en tus metas, pero no hagas lo mismo para recibir la misma respuesta. Haz algo distinto, estudia una forma distinta estudia una nueva estrategia algo que te traiga resultados distintos a lo que has vivido hasta ahora con clientes, con los grupos con las amistades, analiza bien las amistades que estás teniendo ok, también es así pero de todas formas es una, ca es una carta 8 te están saliendo dos 8 en la lectura Acuario entonces hay algo ahí un ritual ahí que ya sea por un tema kármico Ok, o ya sea que seas tú quien tengas que definir algo nuevo, algo que no suceda, que vuelvas a caer en el mismo hueco. Y finalmente la casa 12, ¿ve? la casa de la mente, el inconsciente, el karma, lo no visible, te sale ahí un 7 de bala. Sea lo que sea que tú desees, tendrás que enfrentar con franqueza, pero también es a tener prioridades en tu vida en algo Ok, en alguna meta, mantenerte desde la convicción, desde tu experiencia. Además de eso, estarías en ventaja en algo que tú entiendes que vas a defender a capa y espada. Si estás en un tipo de negocio, ves que es así autónomamente, sabes que la competencia es latente. No te rindas, mantente. Ok, si eres jefe o jefa, tienes aliados, que escucha algún aliado o escucha algún otro jefe que te puede orientar en algo. Okay, porque estoy mirando sí. si eres jefa o jefa te están pidiendo la cabeza pero tú vas a tener la la posibilidad de lo mismo sea tú hacer uso más de tu pensamiento que tus emociones como que te dejes tú sabes alguien que te pueda aportar algo eh, de forma conse un consejo como un consejo algo así pero sea lo que sea mantente firme en la batalla en la lucha en lo que tú quieras lograr como es mantenerte en una posición o querer una posición ok y además de esto en entrevistas de trabajo, en entrevistas de trabajo eh, ser más creativo o más creativa desde las ventajas que tiene porque tienes, porque tienes, tienes material, tienes herramientas ves más de esa manera que de una manera desafiante o de una manera de egocéntrica. Ok, la humildad. Gracias por tus visualizaciones, gracias por tus likes, gracias por tus comentarios de luz y bendiciones. Bienvenidos a las nuevas suscripciones y terminé por hoy con Acuario. Es todo.